Perfecto, me acabo de ir en línea. Bienvenida, Helen. No sé qué estaba pasando con el otro, pero qué bueno que ya te conectaste acá. Y bueno, ¿cómo les fue en la tarea? ¿Pudieron trabajar en el pato? Algo raro. O sea, no, todo menos un pato, ¿ok? la parte final no me sale, ok, genial, no importa, el punto es que, vaya, que vayamos tratando el, el desarrollo del, del, del programa y que lo vayan aprendiendo, no pasa nada, si, si se atoraron la primera vez, el chiste es que eh, nos vayamos familiarizando con lo que va sucediendo, ¿de acuerdo? Eh, al final, eh, el desarrollo del pato pues es... Se lleva algunas complejidades ¿no? que de alguna manera o sea, a veces se pueden complicar un poco. ¿no? Sobre todo cuando nos cuesta un poquito más la parte espacial. Pero en general, si, si quieren, le damos una revisada. ¿no? Al final, eh, cualquier elemento en Rhino ¿no? Eh, tiene puntos de control. Y los puntos de control en ocasiones... Eh, se vuelven un poco complejos de utilizar. ¿no? Les voy a enseñar este comando que ya habíamos visto, que era los primeros puntos, ¿no? Y los primeros puntos eh, son muy fáciles porque son directamente sobre la curva, etc., ¿no? Pero cuando me meto ya a empezar a modificar objetos como superficies, pues en primer lugar, los puntos de control son externos. Eso quiere decir que se leen como si fuera un espacio alrededor del objeto, y a partir de ese objeto yo puedo empezar a modificar ciertos elementos, ¿no? Entonces esos elementos pues pueden ser igual, eh, movidos con coordenadas exactas, o, ¿no? Como, como lo estuvimos haciendo, un poco más aleatorio, ¿no? Eh, de tal manera que si empiezo a mover conjuntos de, de puntos, pues me permite ir deformando los objetos. Ahora, cuando un objeto es mu, está muy deforme, digamos, o sea, cuando ya le, le hice demasiados cambios y los puntos se vuelven muy complejos, como este que están viendo en pantalla, pues entonces hay otras maneras de, de poder trabajarlo, ¿no? Esto es a partir de una jaula. Digamos que... Como lo vieron en un inicio, cuando yo abro los puntos de control, pues se abre una especie de jaula alrededor del objeto. ¿no? En este caso ya están modificados dos puntos, entonces ya los puedo controlar. Quiero volver a tener control sobre esto, uso el comando cage, ¿de acuerdo? El comando cage es una jaula alrededor de mi objeto, yo determino en dónde está, ¿de acuerdo? Y también puedo determinar el número de puntos que tiene en cada una de las secciones, en este caso lo voy a dejar como viene, el default. Voy a intentar que mi caja cubra de alguna manera eh, pues, prácticamente todo mi objeto. ¿De acuerdo? Y después voy a utilizar un comando que se llama cage edit, o edición de jaula, en donde me pide cuál es el, el elemento que está cautivo dentro de la jaula y cuál es el elemento, el elemento de control. ¿De acuerdo? Por lo tanto se vuelve a generar una serie de puntos que otra vez me permiten poder modificar mi objeto. ¿De acuerdo? Si ya modifiqué mucho esta jaula, puedo hacer una nueva y etcétera. ¿no? Entonces eso me va a permitir tener un poquito más de control sobre el objeto que ya estoy utilizando. Eh, otra manera de hacerlo es... ¿no? Como ya lo habíamos planteado en algún momento, por ejemplo, cuando estoy haciendo un plano de un, en mi caso, de una casa o de algo similar, pues puedo empezar desde puntos coordenados, ¿no? me pide el start point, pongo 0,0,0, la coma separa el plano cartesiano, entonces el primero va en X, el segundo va en Y, el tercero va en Z, ¿no? pongo 0, y puedo empezar a trabajar mi línea conforme yo lo planteé, ¿no? Puede ser ortogonal, eso lo controlo con un botoncito que está aquí arriba, que es el que va llevando el dibujo ortogonal, o si aprieto Shift mientras tengo el comando, quito o pongo la ortogonalidad, ¿de acuerdo? Entonces eso me permite hacer, por ejemplo, un, un rectángulo en donde voy a caminar 10 en X, ¿no? yo indico hacia dónde, tal vez 50 en Y, otros 10 en X, en el otro sentido, y cierro con close. Por lo tanto, empiezo a tener un muro que ya tiene ciertas características específicas con medidas exactas, y a partir de eso puedo empezarlo a trabajar. ¿no? Es una metodología bastante simple, a lo mejor utilizo ese comando que ya habíamos visto, que era extrude, para formar el sólido, le pongo que sea sólido para que haga me haga las tapas. No quiero que se para ambos lados. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues ya empiezo a tener un objeto con dimensiones específicas de acuerdo a lo que. a mis necesidades. no Esto hace que se vuelva mucho más sencilla la utilización del objeto. ¿De acuerdo? Entonces. Estas metodologías lo que van haciendo es que me van eh, pues me van permitiendo generar los sólidos de tal manera que, eh, que vaya formando mi elemento tridimensional. Eh, a lo que me refiero es que estas metodologías, la que se considera como una metodología libre, eh, la intención era generar ese primer objeto que ustedes iban a elegir, y a partir de ese objeto elegido, eh, empezar a trabajar ya en tres dimensiones, ¿no? Entonces, sé que el pato a veces puede ser algo complejo, pero me gustaría saber qué elemento empezaron a, a ustedes a modelar, o si quieren irlo haciendo ahora, y podemos ir corrigiendo en línea estos elementos, ¿no? Eh, otra manera, de, entonces aquí hay dos maneras básicas, ¿no? La primera es a partir de un elemento sólido y empezar a modificarlo. La otra es empezar por trazos y de esos trazos empezar a generar objetos sólidos. ¿Mm? No sé si quieran eh, que lo vayamos viendo caso por caso, David. En tu caso, eh, no sé si ya lo tengas. Ah, bueno, a ver. Gustavo ya lo está poniendo. Pa eh, pero empezaste con una esfera, pero ¿para hacer ¿Qué? ¿El pato? Ok. ¿Por qué no intentamos con un elemento diferente? No sea el del pato, sino como les platicaba en la sesión anterior, tal vez un teléfono, un mouse, o cualquier elemento simple, una botella, no, que les permita a ustedes empezar a modelar de una manera libre el objeto. Yo creo que sería lo más... Eficiente y ahorita que somos poquitos, pues está genial, ¿no? Porque podemos eh, hacer una corrección personalizada del, de los objetos. O sea, agárrense el, el objeto que tengan enfrente, lo que sea, y empiecen a, a, a modelarlo, ¿no? De una manera simple. ¿No? Yo, mientras ustedes van trabajando, si quieren, les voy yo voy a ir haciendo un objeto. ¿De acuerdo? Para que vayamos siguiendo ciertos comandos. ¿no? Por ejemplo, eh, en este caso voy a navegar en internet y voy a buscar una imagen de un mouse en sección para poder empezar a trabajarla. Entonces, voy a navegar. Literalmente me voy a, a entrar en mi en la web. Voy a buscar un mouse section. Espero que no salga algo. Si sí, me imagino que va a salir algo así: <ríe> computer mouse section. Perdón ¿eh? por la vista. Esto, <ríe> ok. Entonces al final lo puedo empezar de de una figura original o lo puedo empezar de una imagen, ¿no? Esa es otra metodología de dibujo. ¿no? Esta es una, una visual que me puede funcionar. Guardo la imagen. Lo la guardar en mi desktop. Y una manera de empezar a dibujar ya con trazos específicos es insertando esa imagen que me ayude a, a generar trazos. Ahorita lo van viendo, ¿no? Entonces, voy a conectar mi Rhino, ¿de acuerdo? Entonces, lo quiero poner en una de las vistas derechas o frontales porque la vista que estábamos viendo era una sección, ¿de acuerdo? Entonces me voy a View. Dentro de View existe una, un comando que se llama Background Bitmap, ¿no? O bitmap de fondo. Le, le pongo place. Se va a generar una ventana. Me voy a ir al lugar en donde guardé la imagen. ¿De acuerdo? Y la voy a insertar. ¿Qué va a pasar? Me va a pedir una esquina. Yo aquí, como es un modelado libre, en realidad no tengo escala específica. Lo que quiero es tener una visualización de la imagen. Si quiero mover la imagen del lugar, meto un que ir a View, Background Bitmap, y se genera un, una serie de comandos donde puedo modificar la imagen. Esto es para que la imagen no se mueva del lugar en donde la tenía originalmente. de acuerdo. Entonces, una vez que tengo esto, pues puedo cambiar el nombre de mi layer. ¿no? Eh, le voy a poner eh, trazos de mouse arrancar, es rojo lo pongo como layer actual y empiezo el dibujo, ¿de acuerdo? entonces, eh, toda mi intención va a, genera, va a ser generar a partir de curvas un objeto entonces, yo puedo ir a partir de estos trazos ¿de acuerdo? voy a quitar la ortogonalidad para poder ir continuando el trazo. Yo puedo ir digamos calcando la figura de mi objeto en un sentido de tal manera que tenga una sección preliminar. ¿no? Eh, cuando estamos hablando de curvas, eh, debo de ir conectando curvas porque acuérdense que el programa va generando las tangentes para poder eh, marcar completamente el dibujo, entonces de alguna manera pues, ya tengo mi, mi primera sección ¿de acuerdo? esta sección ahorita la tracé en plano en realidad la voy a rotar porque necesito que esté eh, en alzado ¿No? ¿cómo se hacia ¿dónde la roto? bueno la giro a partir de un eje y lo detengo, no sé si pudieron seguir ese comando, es un comando bastante fácil, es rotar, elijo el objeto que quiero rotar, elijo un punto desde el cual va a girar, y esto me va indicando, ¿no? De dónde a dónde. Entonces yo puedo ir determinando cómo lo voy a hacer, o nada más poniendo los grados que requiero que gire, ¿no? Entonces ahí tengo una sección, ¿de acuerdo? Es una sección bastante interesante. Lo ideal sería tener ahora otra imagen que apoyara justamente... Eh, pues, esta que tengo en sección, ¿no? Entonces, me voy a ir otra vez a buscar otra imagen en, en internet, ¿de acuerdo? Una que me permita tener todo. Y de tal suerte, eh, tengo unos trazos iniciales que probablemente me, me sean de mucha utilidad, ¿no? A la hora de, de empezar a trabajar. Lo vamos viendo, ¿no? eh, Me voy a un mouse en planta ¿no? vuelvo a poner computadora para que no computer mouse eh, para que pueda para que no me salgan otra vez secciones médicas ¿no? este me podría servir de acuerdo este es bastante útil, la voy a guardar también ¿No? en este caso pues, estoy usando dos mouses completamente diferentes, lo ideal sería tener una base ¿No? Esta es una manera de iniciar, pueden hacerlo así o lo pueden hacer intuitivamente, ¿no? modificando un objeto inicial. Pero creo que la calca en algunos casos puede ser un buen inicio, ¿no? sobre todo en estos primeros ejercicios, donde apenas están eh, empezando a familiarizarse ¿no? con esta idea de tres dimensiones y de empezar a generar objetos. Entonces voy a regresar al... Regresamos al, a, la, a mi vista de... de Rhino, ¿no? En este caso, pues voy a volver a insertar, ¿no? me voy a View, voy a remover la que ya está inserta, ¿de acuerdo? Y voy a insertar mi nueva imagen. Hay maneras en las que se pueden insertar, la imagen de planta, la imagen de alzado al mismo tiempo y ustedes ir modelando. Eh, es un comando en específico. Ahorita no lo voy a usar, por razones este que lo que, lo que necesito es que se vayan familiarizando con los comandos simples. ¿no? Entonces, eh, me voy a mi desktop, tomo la otra imagen, la inserto, en este caso, pues, no sé la escala, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es Colocar la imagen de tal manera que me ayude a, a empezar a trabajar. Entonces lo primero que tengo que hacer es irme a la imagen. ¿no? Eh, perdón. Va con bitmap. Eh, ponerla a alinear. Lo que, lo que pretendo hacer aquí es girar el objeto. Perdón. Curve. Okay. Bueno, en este caso, para no perder tiempo, lo que voy a hacer es rotar el mouse otra vez. ¿De acuerdo? Para que quede, digamos, la sección en la dirección del mouse que tengo aquí. Voy a mover esa sección aproximadamente al centro de mi imagen y voy a escalarla. La voy a escalar de tal manera porque yo sé que este es el final del mouse, aproximadamente, de tal manera que llegue a un aproximado. Acuérdense que esto es un modelado libre. O sea, al ser un modelado libre, eh, pues no, no estoy llegando a una escala específica, etc. Ahora ¿no? oh, entonces, eh, si necesito que el trazo del cual voy a empezar a dibujar, pues de alguna manera sea directamente sobre la curva, ¿no? voy a volver a escalar, la escala lo que hace es eh, hacer que el objeto pueda tener la dimensión que yo requiero, ¿no? entonces me pide el, el, el objeto me pide en dónde está la escala original y de qué tamaño quiero que sea, ¿no? de esta manera si ven mi trazo ya es mucho más similar al, al mouse que tengo ahí y pues, empiezo otra vez, ¿no? entonces otra vez hago lo mismo con interpolate points en esta ocasión voy a dejar que se aplanar para que el dibujo se quede abajo. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar a dibujar. En este caso yo quiero que mi dibujo sea perfectamente simétrico. Por lo tanto, lo único que voy a dibujar es la mitad de mi mouse. ¿De acuerdo? Al dibujar la mitad de mi mouse, lo que voy a lograr es que puedo hacer un comando que se llama mirror, que en este caso lo que hará es justamente espejear mi objeto, ¿no? Entonces le doy mirror, me pide el plano sobre el cual va a ser el mirror, el plano es mi dibujo central, ¿de acuerdo? Lo hago ortogonal y por lo tanto pues tengo el dibujo, ¿de acuerdo? Hasta ahí tengo los trazos visibles. Este elemento quedó en una posición en donde no me funciona mucho. Mm. Lo voy a modificar. Voy a borrar esta línea. Voy a dibujar una línea coplanar. ¿De acuerdo? Y voy a hacer que estos puntos se muevan. Voy a utilizar el comando project porque quiero que se mantenga exactamente en el mismo plano, ¿no? Lo que voy a hacer es elegir esos puntos y traerlos, digamos, al piso. ¿De acuerdo? Entonces, si tenía elementos que estaban en un plano que no me era útil, pues en este momento los llevo todos al mismo plano, ¿no? Entonces, mis trazos se vuelven más útiles. Uy. Elimino esa línea, vuelvo a hacer el mirror que, que ya teníamos. Vuelvo a tomar mi endpoint como base. Y ya tengo un trazo, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese trazo, pues ya tengo ciertas líneas y ciertos parámetros que me pueden servir para empezar a modelar, ¿de acuerdo? ¿Cómo es esto? Pues bueno, tendré que empezar a generar superficies que me puedan ayudar a que esto funcione, o, en otro caso, pues podría empezar una modificación directa sobre, por ejemplo, una esfera, ¿no? Si yo tomo el centro, digamos, vamos a buscar una esfera que me sea más útil, en donde tal vez lo que voy a indicar es el diámetro, o el centro y el radio... Coloco el centro, coloco el radio, ¿no? tengo un elemento ya sólido, eh, lo voy a mover para que coincida de alguna manera con este objeto. ¿no? Y a partir de la selección pues puedo empezar a modificar los puntos de control como lo hacíamos en el pato. ¿no? Entonces, tal vez eh, yo lo que requiero pues, es, es que este punto ¿no? se modifique y se vaya a este centro... ¿no? que este punto se abra tal vez ¿No? lo mismo con este punto lo que estoy haciendo si se fijan es eh, pues básicamente eh, ir moldeando un objeto ¿no? hasta que llegue al ...al punto que yo requiero. ¿no? Voy haciendo este estira y afloje... ...de tal manera que el objeto empieza a adquirir... ...cierta forma, ¿no? eh, ...que me permite a mí acercarme a la figura... ...a la figura que estoy intentando llegar. ¿no? Entonces, muchas veces... El utilizar imágenes base pues me sirve o me, me ayuda mucho ¿no? a poder lograr estos efectos y este, pues, trabajarlos ¿no? de una manera más útil. En este caso eh, vuelvo a prender los puntos, no sé por qué se cerraron. Eh, voy a seleccionar los puntos del borde ¿no? para poderme acercar un poquito más a esta figura que estoy buscando. Ahí te generamos a figura eh, Y lo mismo debe de estar pasando en el momento de estar trabajando en el otro sentido. ¿no? En el otro sentido, pues yo veo que todavía no estoy teniendo todo el control sobre el objeto. Entonces, eh, en este caso lo que voy a hacer es eh, cambiarlo de layer. ¿De acuerdo? Move object to this layer. ¿Para qué? Para tener un color diferente y poder tener eh, visualmente... Eh, mayor control sobre lo que estoy haciendo ¿no? en este caso sigo modificando la figura, voy cuidando que los puntos que utilice para modificarla pues, sean puntos coherentes ¿no? eh, ¿a qué me refiero con puntos coherentes? Eh, pues que vayan eh, siendo en conjunto y de esta manera que pueda yo ir trabajando la, la posición exacta de estos elementos ¿no? Entonces, pues de esta manera ya empiezo a tener algo más similar ¿no? a, lo que, a lo que estábamos planeando hacer. ¿De acuerdo? Y de esta manera, eh, pues, por ejemplo, le podría agregar un torus. Perdón. Eh, perdón, ¿no? El mismo torus lo voy a dibujar en en una vista. Mi intención es que sea aproximadamente del tamaño que lo requiero. Si no, tampoco no importa tanto. El torus va a ser el mouse. ¿De acuerdo? El botón del mouse, del centro. Ahora lo acomodo. Está en el plano Y porque tengo puesto el... Comando Planner para poder trabajar. En realidad es una cuestión de, de ir encontrando en donde voy haciendo el dibujo, que todo sea ¿no? donde tenga que ser, etcétera Estoy viendo que está grande. Está en el lugar en que tiene que estar, pero no colocado ¿no? En, esta, en esta visual donde tendría que, que estar. ¿No? Vamos a decir que está nuestro mouse con un círculo, puedo ir cortando el elemento, dejándolo tal como está. ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, eh, esa es una metodología que ustedes podrían seguir para generar un modelo tridimensional. ¿De acuerdo? Sí, sí estamos grabando en YouTube, está totalmente en vivo, entonces no tenemos ningún problema. Al después pues, quien nos quiera seguir lo podrá hacer, ¿no? Pero, pues, básicamente es como un tutorial, ¿no? Muy similar a lo que, a lo que ustedes vieron con el, con el pato. Aquí lo que me interesa es que ustedes lleguen... Digo, no, aquí no tengo mucho detalle con este mouse, pero sí me gustaría que llegaran a un poquito más de detalle en su objeto. Tranquila, Helen, el punto es hacerlo, ¿no? Sí, el chiste es que ustedes se traben... Y lo vayan dominando. Fíjense ustedes, en esta idea de proceso de fabricación digital, el elemento más complejo es el elemento tridimensional. Entonces, por eso le estamos dando tanto énfasis en estas primeras sesiones, a que ustedes por lo menos logren de una manera, aunque sea muy simple, entender cuáles son los principios, cómo se va haciendo, y de tal manera eh, que a lo largo de los ejercicios que iremos haciendo puedan controlarlo y desarrollar modelos tridimensionales, ¿no?, que complementen las presentaciones de sus proyectos completos, o que sean secciones o partes de sus de sus proyectos, ¿no? Entonces, sí entendemos que, que puede ser un poco complejo, ¿no?, sobre todo a, a, si no nos dedicamos al 100% a este, a este tipo de elementos, pero es, es un elemento eh, que les da a ustedes una gran ventaja, ¿no?, no es nada más el sentarme con un cartón a poder medio dibujarlo mi idea, sino realmente puedo generar el objeto tridimensional ¿no? y lo que quiero hacer. Entonces, no, se vayan, no se preocupen si, si ahorita tienen complicaciones. Justo es la idea, que se vayan atorando y que esto haga, que me vayan preguntando cómo ir resolviéndolo y que podamos este, tenerlo ¿no? mucho más fluido. ¿De acuerdo? Ok. Además, la, eh, la siguiente clase, la clase la vamos a dar a través de, de otra cámara, porque vamos a ver cómo funciona el escáner tridimensional y van a ustedes a aprender esta idea de los puntos, ¿no? De cómo generar un objeto, etcétera. Entonces, es, pues es importante que por lo menos ya tengan una, un, un feel, ¿no? De, de cómo es que se va modelando tres dimensiones. Entonces, no sé si con esto que vimos ahorita, ya valdría la pena que ustedes se pongan a, a trabajar un, un elemento y literalmente irlo corrigiendo con ustedes. ¿no? De la misma manera, no sé si ya lo han hecho, pero para compartir su pantalla... Eh, se van hacia el lado izquierdo de la pantalla que tienen abierta del hangout y hay una pantalla verde que dice screen share ese screen share lo que hace es abrir una, un submenú en donde ustedes van a ver todas las pantallas que tienen abiertas y ahí ustedes pueden elegir la que quieren compartir eh, les agradecería que compartieran su imagen de de Rino, para que pueda seguirlos yo y, y, y irles haciendo comentarios específicos. no O sea, por lo menos veo que David tiene muy buena, muy buena señal, espero que Helen y, y Gustavo también. Ok, pero lo digo más para compartir sus, sus, sus pantallas. O podemos ir haciendo el ejercicio. Si quieres, velo, compartan desde ahora. Así puedo ir viendo cómo van trabajando y va a ser mucho más fácil seguirlos. No Y si van teniendo dudas, me, me preguntan en específico. Yo puedo ver todas las pantallas al mismo tiempo. Sí, justo, estoy, estamos viendo tu pantalla. Ahí se ve. Genial, Gustavo. Yo voy a quitar mi, mi video feed para que no estarles robando a ustedes capacidad. Seguiré con el sonido, pero no con el video. Ah, genial, está el pato. Ok. Uy. No, pero sí, de lejos parece pato, o sea que no se ve tan grave, ¿no? no <risa> habría que trabajar las curvas sobre la superficie para poder cortar el pico e irlo trabajando un poquito más, ¿no? Pero en general se... Sí. Ok. Eh, cuando tengan problemas con algunos de los comandos, vale la pena eh, vale la pena que se metan a los menús de Help. Eh, son muy precisos y les van ayudando. Los que tengan PC, en PC, dentro de Help, les voy a compartir un segundo mi pantalla. Un segundo. Dentro del menú de Help, que es un botoncito azul, uy, aquí no lo tengo, si ustedes dejan apretado cuando sale un submenú de esta manera, les va a dar una opción que se llama Command Help, o ayuda en comandos, una cosa similar en español. A lo que se refiere es a que es una ayuda interactiva. Entonces, cada vez que ustedes escriben un comando, automáticamente les muestra cómo se utiliza el comando y cómo lo pueden ir aprovechando. ¿no? Entonces eso lo hace como muy dinámico y de tal manera lo pueden ir trabajando sin ningún problema. ¿no? ¿Sí me expliqué? Se va a abrir del lado derecho, digamos, donde yo tengo lo de las propiedades y, y los layers. se ve de ambos lados ¿eh? sí sería lo ideal que podamos ver eh, el alzado y otra imagen ¿no? ahora déjame eh, les explico el si quieres el comando en donde puedo usar dos imágenes al mismo tiempo eh. Vale, vale, vale. ah. Si sí, con si logran conseguir las dos imágenes sería genial, pero segundo, eh, se llama, el comando que les platicaba en donde puedo insertar varios, eh, varias imágenes se llama picture frame, Picture Frame, literal es un marco, ¿no? entonces me pide justamente las imágenes, en este caso eh, para que sigamos congruentes con el mouse que estaba dibujando, pues voy a meter las dos imágenes, ¿no? Si ven la diferencia de la primera imagen que inserté, en este caso la imagen se ve ya en todos los vistas. ¿no? Eso es porque me va a permitir ir colocando imágenes en distintas posiciones. Entonces yo puedo colocar ahora, digamos, eh, el alzado, y lo voy a colocar en esta vista, lo bueno, voy a hacer ortogonal, de acuerdo, entonces puedo ir... Eh, Rodrigo, incalando. no se ve tu pantalla, perdona. ¿Perdón? ¿Ah, no se ve mi pantalla? No. <ríe> Gracias, perdón. ¿Qué tal? Yo ya estoy dibujando acá. Y no, sí, sí desde, desde el principio... ¿Pueden ver ahora mi Rhino? Right ahora, ahora. Ok, me voy a regresar otra vez. Eh, este comando de picture frame lo que me permite es ir generando estos alzados en distintas vistas, ¿no? Miren, fíjense, eh, voy a colocar las mismas imágenes que tenía en un principio, ¿no? Fíjense cómo ahora, a diferencia de la imagen anterior, puedo verla en todas las vistas, ¿de acuerdo? Es un elemento que ya se encuentra en todas las vistas y que me permite eso eh, ir modelando en todas las, o sea, en las tres dimensiones y en todos los, los sentidos. Además, puedo ir agregando otras imágenes que lo que van a ir haciendo es generarme la, la vista completa del objeto. ¿no? Ahora voy a poner el alzado, el alzado lo coloco en esta vista, lo puedo proporcionar, lo puedo colocar. ¿De acuerdo? Y puedo ir moviendo el objeto de tal suerte que la imagen se encuentre cruzada. ¿De acuerdo? De esa manera, incluso le puedo dar algo de opacidad y yo puedo ir trabajando en las vistas al mismo tiempo. Eso me permite tener la montea cruzada y de esa manera es mucho más sencillo empezar, ¿no? Ahora, si ustedes... Eh, no tienen que buscar el elemento en internet, pueden usar un elemento que tengan ustedes en su, a su disposición y le pueden sacar fotos con su teléfono, ¿no? De esa manera el teléfono les va a permitir de una manera muy eficaz tener las imágenes tal cual las requieran, se las mandan por internet, las insertan y se acabó, ¿no? O sea, no, no tiene mayor ciencia el poder tener esas imágenes colocadas y les puede servir de mucho, ¿no? Hay otros softwares también que funcionan bajo el mismo principio de las imágenes. Eh, no sé si los conozcan. Hay uno que se llama, lo voy a escribir en el chat: 123D Catch. Es un software de AutoCAD, de Autodesk, perdón. Es una aplicación para smartphones. Es muy interesante porque este me puede generar un objeto tridimensional a base de fotos. Entonces el software me va pidiendo una serie de fotos, yo las voy tomando alrededor del objeto 360 grados y se genera un objeto tridimensional a partir de esto. ¿No? Entonces eh, de alguna manera también les puede funcionar al tener un objeto cercano a ustedes y que no, no tengan un escáner o algo a la mano, ¿no? Un amigo, nos no está platicando Gustavo que le enseñaron SolidWorks. SolidWorks es una maravilla. Eh, es, un, es un software muy potente, pero es un software también muy complejo. ¿No? Entonces, eh, digo, la intención es que ustedes aprendan a usar eh, este, porque les va a facilitar de alguna manera, es, un, es muy amigable pero pues ustedes pueden utilizar el tipo de, de modelado tridimensional que se les antoje o que se les haga más fácil. ¿no? Los principios son exactamente los mismos, la manera de trabajar son muy similares, entonces una vez aprendiendo las bases del primero, se les va a facilitar mucho seguir trabajando ¿no? el resto de las cosas. Muy bueno. Muy bien. Como que Cristian está intentando entrar a salir y no puede, ¿cómo se sienten con sus objetos? ¿Por qué? ¿Qué pasa, David? Toma tu teléfono y empieza a dibujarlo, vas a ver que te irá ayudando. Tu móvil. Nadie más está interactuando con nosotros. Ok, una caja. A ver, genial, eso, genial, genial, eso te puede servir mucho. A ver, ¿me podrías compartir tu pantalla, Helen? Por favor. Y perfecto, Gustavo, tú puedes empezar a trabajar con esa imagen sin ningún problema. que no puedes qué raro si tomas un print screen y lo mandas eh, al chat la imagen a ver Giselle ponla me pueden enseñar sus pantallas o sea por lo menos David si quieres de ahí lo, lo, lo continúo con Helen Si se fijan, yo empecé con un sólido que ya existía, con una esfera. ¿no? Ahora, en realidad no piensen en sólidos, piensen en superficies, como lo vimos en la anterioridad. Ah, bueno, de inicio, eh, David, son sólidos. Si te paras sobre la vista de perspectiva, sobre donde dice perspectiva, pon tu mouse literal, botón derecho... No, el, el, sobre el perspectiva, sobre lo que dice. Botón derecho. Debe desplegarse un menú donde puedas cambiar la vista. De lo contrario, vete, si no, justo arriba de donde estás, de perspectiva, hay una esfera plateada. Bueno, hay dos esferas, esferas plateadas. Pica la segunda, esa. Y si ves, se está, está el sólido, es nada más una cuestión de vista. O sea, tú estabas trabajando dos esferas, pero las estabas viendo con una vista que se llama wireframe. Eh, entonces lo que estabas viendo es lo que ves en las otras tres pantallas, estás viendo líneas. ¿De acuerdo? Pero si, en el momento en que tú ves eh, superficies, se le agregan estas cruces. O sea, ya al, eh, al cambiar la vista la pusiste sombreada, entonces ya puedes ver el sólido como tal. No sé si tengan lo mismo el mismo problema, Helen. Y visualmente podrían hacer ese tipo de vista en cualquiera de las, de las vistas, vaya la redundancia. Si se paran en superior y apretan el botón del medio gris en todas las vistas, lo van a ver en sólido. Exacto. A ver, perfecto Giselle, vamos a ver el tuyo. Eso espero que les ayude a Helen y a David para poder eh, adelantar un poquito más. A ver Giselle, vamos a ver el tuyo. Perfecto. Ok, tú tienes una taza. Ahora tienes un problema de escalas, ¿no? Tienes elementos muy grandes y muy chicos. Etcétera. Por lo que... Uy, se perdió tu... Perdí tu imagen, Giselle. Ok. Eh, a ti lo que te está pasando es una cuestión de que probablemente varios de tus figuras, en un caso tienes un torus, que es un elemento sólido, pero la taza parecía no tener espesor. Entonces ahí lo que valdría la pena es darle un espesor. A esa taza, eh, se la da, puedes dar con un offset, por ejemplo, que sea sólido, un offset surface, por lo que vas a poder tener un sólido de la taza y eso te va a permitir hacer eh, elementos booleanos que a la vez te permitan generar un objeto sólido útil. ¿no? Vayan trabajándolo y así van a ir saliendo nuestras dudas, ¿no? Eso es el chiste. Para poder escalar objetos, Giselle, eh, puedes elegir el objeto, escribir escalar o scale, y digamos que scale, como va a funcionar, es en tres direcciones. Se los voy a enseñar eh, cómo funciona el comando. Creo que a todos les puede ser de utilidad. ¿De acuerdo? Eh, si yo veo un objeto y lo quiero más grande, digamos, escribo escalar. Scale me da tres opciones. Bueno, me dan cinco opciones, pero las tres opciones básicas son Scale, que es normal escalar, escalar en una dirección o escalar en dos direcciones. Vamos a ver la diferencia de los tres comandos. Cuando yo utilizo Scale solito, me pide un punto base. Yo escojo el punto base, a partir de ese punto base escojo una referencia de tamaño y a partir de esa referencia voy creciendo. Entonces puede ser manual, si se fijan lo que está haciendo es del punto base, ¿no? Formar una referencia y a partir de eso se la escala. Entonces supongamos que yo quiero que este elemento, voy a dibujar una línea de referencia, mida, lo voy a copiar, mida, 20 unidades, que es eso que estoy viendo ahí, que es chiquitito, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a lograr eso? Pues lo que voy a hacer es dibujar otra línea de referencia al objeto, ¿de acuerdo? Voy a escoger el objeto, le voy a decir scale, Una, el punto de referencia puede ser la línea, ¿de acuerdo? Entonces, le voy a decir esta es la medida original, pero esta es la medida que quiero que tenga, y automáticamente. Se escaló a esas dimensiones, todo el objeto. ¿De acuerdo? Ahora, Scale completo funciona en tres dimensiones. Entonces va a escalar en el eje Z, en el, XY, en el eje Y y en el eje X. A diferencia de, me voy a regresar, las otras dos tipos de escalas que les estaba platicando. ¿no? Esto me sirve para ir ajustando tamaños e ir logrando que el objeto se vaya se vaya adecuando. Les voy a poner ese ejemplo. A eso no sonó una alarma. Ah, bueno, no sé si tomó la foto. Okay. Okay. Bueno, perdón, es que hay un ruido, era el Capture de Helen. Voy a tomar una foto. Eh, seguiré con nosotros con dos comandos, ¿no? El otro comando es scale en una dirección. Entonces, si escojo uno, le pongo scale en una dirección... Lo que, va, lo que me va a permitir este comando es justamente que el objeto no cambie de sus, dim, de sus dimensiones en los otros sentidos. Si se fijan en la pantalla de perspectiva, ahí yo soy, estoy escalando en el eje Y nada más, pero el eje Z y el eje X permanecen del mismo tamaño, ¿de acuerdo? Y si lo hago con el otro, con la otra, que en dos direcciones, me va a permitir tal vez, por ejemplo, el origen no y poder escalar el objeto en X y en Y, pero no en Z, en Z el límite sigue siendo el mismo, lo pueden ver en la vista frontal, ¿de acuerdo? Dependiendo de la vista en la que esté, pues esos son los, los elementos que se van a modificar, ¿de acuerdo? Se van a escalar en la digamos en el plano cartesiano que estoy viendo. Entonces, de esa manera ustedes pueden ir escalando objetos para hacer que funcionen. Se los pongo como ejemplo para el caso de Giselle, que ella tenía una taza en donde la, la el asa era muy grande. Eso sea, me hace rarísimo que no te deje. Eh, hagamos esto, Helen. ¿Por qué no me lo mandas por mail? O sea, toma un, un print screen, envíamelo por correo a mí. Y yo lo comparto con ellos para poder este, darte la, esta asesoría directa. Genial David, está bien, no se preocupen, eh, no tienen que estar conectados todo el tiempo si se quieren desconectar, eh, nos vemos el miércoles, eh, probablemente les mande un, algún correo en el fin de semana por si tienen algún otro eh, detalle que quieran trabajar. Perfecto, sí estoy de acuerdo, la foto siempre es muy funcional. Ahora, otro ejemplo que nos puede servir mucho en el caso de todos ustedes es que sobre un cartón o sobre una hoja de papel, aunque no sean muy buenos dibujando, intenten empezar a generar trazos de cómo se imaginan sus objetos y de esa manera pueden escanearlo en, en un escáner común y corriente, e insertarlo en Rhino y empezar a trabajar el modelo tridimensional también. ¿No? Eso está genial, Helen, si podemos empezar a trabajar el prototipo, literal. Lo ideal sería tener las fotos a la misma distancia, en distintas vistas, para que te sirvan de base para empezar a modelar tridimensionalmente. ¿Qué pasó, Helen? No entendí el, el comentario, ni yo. Ah, no están escuchando. No, bueno, no estoy diciendo nada por ahora. Estoy esperando a que ustedes trabajen y que si tienen dudas me, me digan. Así que intenten adelantar un poquito y me van diciendo... Venga, perfecto, David. Tengan buen fin de semana. Chao. Perfecto, Selena. Déjame checo el mail que me mandaste. Igual, buen fin de... Deu. Ya estoy intentando abrir la imagen que me envió eh, justamente con el comando rotar o rotate, Gustavo. Escoges el objeto, no me está dejando compartir la imagen. Voy. Podrías quitar tu, ah, bueno, escoge el objeto. ¿Le das Rotate, Gustavo? Exacto. Y te va... Exactamente. Te permite irlo modificando. Ahora, en realidad el comando del pato no tenía un Rotate, sino mueve el objeto ligado a la superficie. No sé si te acuerdas de eso. Lo puedes ir girando manualmente en las vistas o puedes trabajarlo como como un movimiento sobre la superficie perfecto está bien podrías un segundo quitarla, el, el compartir tu imagen, Gustavo, para que pueda eh, corregirle unas cosas. Gracias, para poder corregirle unas cosas a Helen. Que así me va a dejar. Gracias. No me está dejando compartir. Bueno, voy a dejar abierto el, el, el chat, sigo aquí, pero voy a, a detener por hoy la transmisión en YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, para detendremos la transmisión de YouTube.